Desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización te damos la bienvenida al nuevo Espacio Web del ODG. Un Espacio Web trilingüe, donde con un vistazo podrás ver qué temáticas trabajamos, seleccionar el contenido, consultar las últimas noticias, los últimos tweets y ver lo más destacado de nuestro trabajo. El nuevo web permite consultar su contenido de forma rápida e intuitiva. Descárgalo con un solo clic, compártelo en las redes sociales y, si quieres, cambia el idioma. También puedes informarte de los acontecimientos programados, por temática y categoría, y vincularlos a tu Google Calendar. Y lo más novedoso lo encontrarás en el espacio Archivo, Mapas Interactivos, Vídeos y Gráficos Dinámicos. Confiamos en que el nuevo formato web te anime a comentar y compartir nuestro trabajo a través de Twitter y Facebook, y a suscribirte al boletín mensual. También puedes hacerte socia y así ayudarnos a seguir manteniendo nuestra independencia. Esta apuesta por un espacio más dinámico y más interactivo busca en definitiva reforzar el objetivo general del ODG, generar un cambio estructural en las relaciones globales de intercambio desigual, de acaparamiento y desposesión, a través de una comunicación más visual, intuitiva y directa.